The top of the ¿Alguien puede dar la luz, por favor? Esto obvia. La luz, por favor. ¿Qué? No, no. No sabe dónde está, ¿verdad? La verdad que no. ¿El dentista? Por lo que veo, no tiene ni idea. Mejor así. Mejor que lo descubra por usted mismo. Esto es una sala de espera, ¿no? Así es. No recuerdo cómo he llegado aquí. Eso ya no importa. Usted está aquí, que es lo importante. Espere, espere. espere. Urgencias. Me ha pasado algo y tengo amnesia o así. No estamos en urgencias. ¿Ah? Ya sé, ya sé, ya yes. sé. Yes. Una seta. El cielo. ¿Perdón? Bueno, más bien, en sus puertas, esperando a saber si es admitido o no. El bien. cielo, ¿eh? <risa> <risa> ya, claro. Ya. O sea que. Que estoy. Ya. ¿Me dolió? ¿Y usted cómo sabe tanto de esto? ¿Budista? Ya sabe. Me muero, vengo aquí, me dan otro cuerpo, y otra vez para abajo. Yo qué pues, sé. ¿eh? Es cuestión de acostumbrarse. Lo peor es no saber qué te va a tocar. Mosca, por ejemplo. Es fácil que te toque. Hay tantas y duran tan poquito. Lo mismo te digo mosca que mosquito. Que a la mínima... fasta. Ya sé. Estás pensando en lo que come. Si eres mosca o mosquito, te gusta lo que te gusta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sangre! ¡Pues eso! ¡Eres mosca, coño! ¡Si vas al chuletón, mueres! Vamos a ver. Si una mosca se acerca a tu comida, la intentas matar. ¿O no? En cambio, si ves una mosca en un cagarro, ¿a que no la molestas? Mierda igual a comida y con muchos nutrientes. A ver María Purísima. Sí, me la conferida? Conferida. Guillermo José, le toca... Me llamo... Julián. Ah, mi nombre. ¿Quiere mi nombre? ¿Cuál de todos me prefiero? ¿Uno? Los tengo de todos tipos. Los tengo raros, exóticos, de animales, absurdos, guturales... No, con, con uno me vale. Llámeme el hombre de su derecha. ¿Será Izquierda? ¿Izquierda? Ah, sí, sí, claro, Izquierda. Eso no es un nombre. Vaya. Ya me tocó el listillo de turno. Después de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado, y me va a decir usted a mí que Hombre de la Izquierda no es un nombre, y Ana mierdecilla, sí, o Pepe Folla doblado también es un nombre, Venga, hombre, por favor. Vale, vale, que puede usted llamarse como quiera. Hombre, faltaría más. Paso su nombre. Pues es hombre de la izquierda para servirle. Coño, hombre. A ver, María Purísima. Sí, me qué A ver, el budista, por favor. Bueno, le diría que ha sido un placer y todo eso. Pero es que no lo siento. ¡Vale! ¡Con Dios! Con Dios, ...quién sabe andar. andará. No? ¡Joder! ¡Me cago en todo! Perdón, perdón ni pollas. Todo el día esperando aquí, y llegan tontos los cojones y me mata la primera del cambio. Encima, sin bajar, a comer un poquito de mierda. Con el hambre que tengo. Ha sido un acto reflejo. ¡Uy, acto reflejo, hace reflejo! Julián Domínguez Castro. Siguiente. Don Julián Domínguez Castro, bienvenido a las puertas del cielo español. Ateo. ¿Ateo? Empezamos bien, aunque veo que está cambiando de opinión. Sí, la verdad. Gracias a la mosca. Qué cosas. 567.987, me cago en dioses. Julián, Julián, 71.519 Se masturbaciones, Julián, eso son más de 5 al día. Vamos a ver si arreglamos esto, pensamientos impuros, pongo. Profesoras, videocornos, hermanas y mujeres de compañeros. Vamos bien, vamos bien. ¿Un hombre? Bueno, si solo es uno. Animales. Julián Julián. Bueno, no se preocupe. Esto con un par de padres nuestros queda real. Puede empezar ahora si quiere. Eh, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Oh! ¡Vaya! El siguiente dato, creo que la deja del cielo: Asesinato. Asesinato. Según bien aquí. Asesinato usted, hombre de la izquierda. Pero si era una mosca. Lo siento, pero es lo que me consta. Que era una mosca, pues... Joder, Mosca o no mosca, asesinato. Solo me deja una opción. Infierno.